plan marko bat, gaitasunetan oinarrituta, e, gaitasun horrek jente guztientzako baliogarria dira, eta guztiak garatu behar dituzte orduan hau da gure erronka. Ez dago, e, eredurik, eredua inklusiboa ez bada. Eta bain eta berriz, hauek dira, eta hori onartuta dago, baina onartuta dagoena praktiketara eraman behar da. Onartuta dago, printzipio hauek izango direla, ez doa da jamaia eskotan, aipatu dira. E, eskuntza punto neten, joan ten basarie, e, inovazioa edukatiba berrikuntzako horri da, handaukazue informazio osoa, dekretu berriak, bai daukazue e, e, esiberri bera ereduak, esiberrietik esiberri, esiberri e, zintzilikatuta, gero eta material gehiago gongo dira. Zer materiala behar duguz, segia da, e, gauza guztiak tresna bat bihurtu behar dira, esaten gendun. Itzarmena, konbentzinoa, itzarmena bera instrumento bat izan behar da, instrumento vinculante bat. E, Ezi berri bera eredua beste instrumento bat, beste tresna bat izan behar da, eta tresna hori behar be garatuin behar da, Ta tresna horren barruan inklusioa hartatza izan behar da. Eta hori da garatu behar duguna, ez dago eskuntzarik eskuntza inklusiboa ez bada, eta ez dago eredurik eredua inklusiboa ez bada. Ahora indico, ahora indico, da indico, da indico, ahora indico, ahora indico, ahora indico, ahora indico, almenei indico, eta indico, ahora indico, ahora indico, ahora indico, ahora indico, ahora indico, ahora indico, ahora indico, ahora gure ahora indico, gure indico, ahora indico, ahora indico, ahora indico, ya esanda han dago, Rafa coso anda saludado y sabele que está etanipo eta, sin que gondire la cosa o Marurteco, Erronca joserra ocho protagonista que se andirá er, e, vivir bideo netan beste guztien en baina mañana europeo ocho protagonista que se andirá ordoa neure Eure de beya amén berri kunsa va te gombiardala vaí planteamiento etan valió garria que se momento mañana un gaus aurrera pausuakemoteco, emoteko, eta gauza batzuk abatzugba Egoki zapena direlata beharba da gainditzeko eta Isabela kasaldu dago oso ondo, zelan gainditu. Ehm, hori dana topatuko dozue bertan orrian, e, bertan orrian se eskuntzara joaten basarie zer dagoen momentu honetan, nik ez daukat zertan kontatu behar zuei. Dena dago antze, asalduta. Jente askok esaten dozu, hori nun topa, topatu aldot, baskuntza gorrian joaten sarie berrikuntza Eta bertan daukazue informazio osoa. Hortik egin behar dugu erronka, hortik egin behar dugu seaportazioak, hortik bideratu behar, bela, bideratu behar dira gure karpenak. Baina egia zan, bai e, berbak bakarrik ezin dira aldatu praktikak, baina gure praktikak es dire izan behar bakarrik eskuntza, e, ulertuta eskuntza bakarri dagoela ikastetxeetan. Eskuntza da esparogustietan. guztietan. Eta horregaitik berbaf, Marabilloso hau eta hori abertselan bideratzen dugun arreta integrala. Arreta es bada integrala bakoitza doa bere aldetik eta gauza asko gina dlogu pertsona askok Carmenek esan dauelez, baina izan izan aldira ba igual frutuak, jasoten dugu zen fruituak igual ez dira aina orda Hor daukazue dana, orduan e, Begiratzea da, eta Aménica aurrera ingo dugu, hau estertu, eta Ronca bihurtu. Bueno, eta orain galetuko nioki Berriz, Berdin, eh? José Rán, ¿cómo ves este camino de treinta años? Treinta uh, años no es nada, dicen, no lo sé, pero hemos hecho un camino. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves la situación? Bueno, yo voy a ir muy rápido. Desde luego, se podría hablar de mil cosas. Me, bueno, está explicado 25 años de inclusión y el efecto que ha tenido las políticas públicas. Sí hemos conseguido cambios. Eh. Empecé un poco joven en el año 70 y llevo muchos años en este camino. Así que y ahora me jubilo, o sea que perfecto. Bajamos un poquito para abajo eso, ahí, en el 1. Y yo voy a hablar de los retos desde Esiberri. Hay un reto de ciudadanía que es exigir sus ¿Estás? derechos. Y Esiberri da derechos. Podemos entenderlos, podemos no entenderlos, podemos no hacer nada, pero se puede hacer. El primer punto, el punto uno, es que la diversidad es un bien. Y esto es un elemento cultural, lo es en biología, lo es en todo. Y desde luego la diversidad humana es un bien. Y el que piense lo contrario tendrá que justificarlo. Y diversidad significa que para entendernos no debemos compararnos. Eso significa diversidad. Que yo, para ser entendido como yo, no necesito que penséis de mí que soy gafoso, que soy diabético, que soy profesor universitario. No, no, yo me llamo José Ra y me entendéis y me conocéis por mi nombre. Otra segunda parte que es muy importante, en mi opinión, es que eh, la mejora de las oportunidades para todos en espacios inclusivos es un derecho. Pero, claro, se ha hablado de inclusión como acceso y eso es muy importante. Pero inclusión humana significa construir grupos humanos de pertenencia saturados de interés comunicativo. O sea, la gente tiene que poder llegar a un sitio y la tienen que reconocer, tienen que esperar de él. Y eso lo tiene que saber hacer un docente. El decreto habla de los profesionales como educadores, de todos los profesionales de la educación básica obligatoria que se llama así y es muy importante también decirlo así. Hay otro elemento que creo que es eh, saturados de interés comunicativo, quiere decir que el sistema educativo nos tiene que servir para hacer ciudadanía, para hacer democracia, para que yo me entiendan y tengan interés por entenderme. ¿Eh? Eh, eso es de Habermas, en fin. Bueno, lo que mejora para todos... ...ha de hacerse si es imprescindible para algunos. La mayoría de los que estamos aquí tenemos dos piernas... ...no tenemos ruedas, dijeron ayer. Bueno, no tenemos ruedas. ¿No usaremos nunca los ascensores o sí los usaremos siempre? Es imprescindible para algunos tener ascensores... ...pero es útil a todos. Es imprescindible para algunos hacer seguimiento de aprendizajes... ...para algunos que hay que hacer adaptaciones... ...pero es imprescindible para todos... El sistema educativo tiene que saber qué ha hecho con los alumnos y no se sabe. Se saben las notas que les hemos puesto, pero no se sabe qué se hace. Es imprescindible para algunos y útil mejora para todos. Hay otro segundo bloque que es que los profesores somos un equipo. En el siglo XXI no hay ningún profesional que trabaje solo. Lamentablemente para los que querían trabajar solos. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Es imprescindible trabajar en equipo. Pero es que además esos equipos humanos son el corazón del sistema. Esos equipos humanos son los que cambiamos la realidad porque somos profesionales de ella. No porque somos buenos. No, en el año 70, 80 nos decían irás al cielo. Bueno, ahora no hace falta decir eso. No, cambiamos porque somos profesionales. Para ser profesionales tenemos que cambiar el sistema. Y ha de cuidarse a esos profesionales, ha de cuidarse la construcción de equipos, ha de cuidarse a esa gente. En tercer lugar, el proyecto, el marco ciber 2020, lo que hace es una nueva articulación del sistema educativo que lo hace más práctico y situacional. Y eso es magnífico. Warnock, la que describió en el año 78 necesidades educativas especiales, hace un estudio en el 86 para comunidades europeas y dice «Los sistemas educativos europeos son malos y fracasan porque son demasiado teóricos. Tienen ustedes que enseñar a la gente cosas más prácticas». Bueno, eso son competencias, eso son situaciones. Todo el tema competencial, familias de situaciones, se puede obviar, pero desde luego seguiremos en lo mismo. O sea, lo sustantivo es que hemos de aprender situaciones. A mí, cuando era pequeño, me decían, hombre, para dar una charla tú tienes que estar tranquilo, y además mirar a la gente, y además pues, ser un poco ordenado, y además decir cosas que a la gente le recuerden, y además. Y me decían 17 cosas. Solo cuando en una situación yo sé actuarla, soy competente, aunque no tenga la lista. Y, en realidad, la gente, desde la práctica, aprendemos todas esas cosas que, así dichas una a una, son imposibles. Porque la práctica ordena sintéticamente las posibilidades de acción, que son las únicas posibles en la historia. Todo lo demás son maneras de no entendernos. Bueno, hay otro elemento que en el decreto no está muy claro, pero que un docente lo tiene que saber, pienso yo que las, él dice, en el decreto se dice que las competencias se aprenden individualmente, claro, yo tengo que saber hablar, es verdad, eso lo aprendo yo, pero no dice, y para unos docentes sería muy interesante saberlo, que las competencias se enseñan en grupo humano, que la manera de aprender y de enseñar competencias y de aprender y enseñar contenidos es el grupo de alumnos, es ahí donde yo aprendo a hablar porque tengo un contexto de hablantes que me hablan antes de yo saber hablar. Si hubieran esperado que yo aprendiera a hablar sin hablarme, pues estaría todavía sin hablar. Es en el grupo humano, en el grupo social, en ese grupo de pertenencia donde debemos y podemos enseñar competencias. Se si ha hablado mucho de científico y eso es muy científico, está evaluado, es el mejor sistema para trabajar con todos. Y claro, se dice, eh, vamos al cuadro final de ese dibujo, se dice... Este. No, no, al, al anterior, al anterior, al anterior, un poco ahí, hasta ahí, bien, familias de situaciones. El punto de partida son familias de situaciones. ¿Qué situaciones me permiten a mí mostrarme competente? Claro, si a mí me dejan debajo de una silla, sería incapaz de hablar en público la situación, estar debajo de una silla, me hace incompetente. Por lo tanto, ¿qué familias de situaciones en el decreto se remarca mucho de la vida cotidiana, de lo cotidiano, me hacen a mí competente? Dices que este niño no dice nada. Dice, oye, ¿y a la mañana cuando llegáis os saludáis? Porque si os saludaréis muchas veces, quizá ese sujeto aprendería a hacer así, a dar la mano, a sonreír. Quizá y eso es bueno para todos. Hace un clima de grupo en el que es posible aprender. Por lo tanto, familias de situaciones. Familias de situaciones que pueden escalonarse. Familias de situaciones que pueden ir avanzando en el currículum. Una familia de situación con un contenido, eso es lo que se llama situación. Y una situación es un contexto en el que yo actúo. Y ese es otro elemento que cambia. Porque ahora para aprender se pide que los alumnos actúen. Claro, si a mí me gusta dar las clases para que estéis todos callados, pues fíjate. No, no, se pide que los alumnos actúen. Y esa acción produce el logro. Y eso es lo que me hace a mí competente. A mí me pueden decir cien veces, chico, tú vales mucho. Pero si estoy sentado en la última fila o debajo de una silla, pues llego a no poder creérmelo. ¿Cómo me lo voy a creer? No me lo puedo creer. Yo, en esta situación, si alguien me dice que valgo algo, pues será más plausible que yo me lo crea. O sea, el logro viene tras la acción. No puede... Eh, bueno. Y eso es una competencia. Y eso, dicen los psicólogos, que se traduce en capacidad. Lo que se mide, lo que se actúa, es la competencia. Eso se mide, eso se actúa. Y eso... Se puede generalizar, se dice como capacidad. Y, por fin, una última cosa que me gustaba tenerla ahí y que la recordáramos. Pienso yo que el documento de Ciberry 2020, los decretos de ese documento, eh, que son ley, dice que la educación de este sistema inclusivo debe ser para todos y quiere conseguir el máximo, el máximo de desarrollo de las capacidades personales. Y dice, y para eso pueden hacerse planes personalizados. De muchas maneras, dos profesores en el aula, hay mil variantes, nuevas incluso. ¿eh? Bueno, pero dice, y es en función de esos planes personalizados que será la evaluación y la acreditación. Artículo 37.5. Está en el decreto, es ley. Podemos no enterarnos, podemos no reivindicarlo, pero estaría bien. La gente tiene que tener acreditación, tiene que estar acreditada, porque si no, no puede trabajar de barrendero, no puede trabajar. Más adelante pienso que habrá que entender que el sistema educativo es el primer soporte de la vida y una vida sin soporte sangra, la gente muere. Hacer un sistema que es obligatorio para ayudar a la, vivir a la gente. En Estados Unidos, secundaria, aprende, aprueba todo el mundo. Todo el mundo, porque es obligatorio. Y unos aprenden matemáticas 173 y otros aprenden cocina uno, cocina uno, cocina uno. Y no pasa nada, si no es para que te den el Nobel, es para que no tenga que venir una ambulancia al final del sistema. Eso hace un sistema educativo que no acredita a la gente, les sitúa minorizados socialmente de por vida. Es terrible, es trágico, no lo debemos hacer. Bueno, luego quizá pueda hablar un poco más. Muy interesante. Vamos interés, Garria. Bueno, unche, Jasauko Javier, Javier Monzón. Yo estoy seguro que no se va a aburrir él ni nosotros con él eh, de aquí en adelante. Bueno, bien, dicho eso... <ríe> Yo, yo en esta primera intervención voy a, voy a hablar de dos cosas. Yo creo que hay una serie de aciertos que tenemos que señalar. Lo decía José R. también en su intervención que en los congresos de médicos no hablan de cómo matan a la gente ni de lo que fallan, sino que hablan de todo lo contrario. ¿no? Yo creo que tenemos, eh, gracias a todos los colectivos, a la presión social, a, a técnicos, a profesionales y a la Administración, una apuesta clara por la inclusión, que está incluso considerada línea prioritaria. La inclusión, la equidad, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que tenemos que señalar. También me parece que tenemos los mimbres, ya que se aunan los proyectos de formación de profesorado, los proyectos, perdón, los proyectos de innovación con lo que se llaman los planes estratégicos de mejora, en base a las evaluaciones. O sea, que eso también alineado, yo creo que es como algo que, que puede favorecerlo. Y luego el desarrollo de algunos planes estratégicos, por ejemplo, el de, de la atención a la diversidad, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos como la estructura que nos va a permitir de alguna manera poder eh, tra seguir trabajando y poder reconocer que, que esto es posible, que lo podemos conseguir entre todos. ¿no? Eh, creo que los retos fundamentales eh, estarían basados en la construcción de equipos docentes estables y sé que eso es muy difícil porque está por otra parte el derecho individual del trabajador, pero equipos docentes estables comprometidos con la inclusión el Eciberri lo contempla también, de, de alguna manera, y esa construcción de equipos en base a proyectos que deberían ser inclusivos, en base a los proyectos de mejora que antes he mencionado, etc. La apuesta de formación en centro, que es muy clara en la administración, eh, yo creo que hay veces que en los centros no acaba de ser la apuesta de la formación por la, por la formación inclusiva. Creo que siendo línea prioritaria, me parece que todos los centros tienen que asumir de alguna manera la escuela inclusiva como uno de los hilos conductores que, que, que marca la, la formación. Y luego, eh, me parece que otro recreo importante, lo digo todo como muy rápido, luego ya discutimos eh, o hablamos, es el acompañamiento a los equipos de los, de los profesores, a los equipos eh, en sus proyectos y en sus procesos vitales. Ayer tuve, estuve cenando en casa de mis padres y el, el equipo de formación de punto y ganchillo de Cáritas de Basauri está formado por mi madre y por mi tía, que se dedican a, dar, a enseñar punto a inmigrantes. Y cuando le pregunté qué tal le iba, porque acaban de comenzar el curso, dijo la frase que me la apunté en la servita textualmente, dice, no me dicen lo bien que lo hago. <risa> mi madre, que es bilbaína de Zamora, eh, tuvo a bien, a bien decir una cosa que me pareció importante. Con 75 años, implicada 15 años, yo creo que alguien tendría que decirle, esto es una reivindicación también a Cáritas, alguien tendría que decirle a esa señora lo bien que lo hace. Y los equipos docentes de los centros escolares necesitan, necesitamos, que nos digan lo bien que lo hacemos. Y en ese sentido, el acompañamiento que se hace a los centros, y tenemos ejemplos muy buenos, por ejemplo, el tema de aprendizaje cooperativo en Guipúzcoa está muy acompañado. Y eso es un éxito. Cada vez que se hacen unas jornadas, se llena, hay muchísimas experiencias, se comparten buenas prácticas. Yo creo que ese es el ejemplo eh, que, de alguna manera, demuestra que acompañando los, los procesos, eh, que se acompañan procesos, son exitosos. Quisiera recuperar una cosa que ha dicho Rafa Mendia aquí, y es que el índice habría que acompañarlo también de alguna manera. es decir el index es un documento que yo creo que está muy bueno y que permite de alguna manera repensar el centro. Eh, yo lo de las buenas prácticas, aunque trabajo con eso, no, no lo tengo, las tengo todas conmigo. Dice mi suegro que no hay J fea, sino mala, mala entonada. Eh, entonces, yo creo que cualquier práctica es buena para tirar para adelante siempre que esté vuelta a pensar y esté en, en el equipo, nos sirva de análisis para poder seguir mejorándola. Eh, Creo que, por ejemplo, también eh, tendríamos, que, que tendríamos que ser conscientes de lo que supone el currículum inclusivo eh, a todos los niveles. A mí me parece que este cambio va a necesitar varios años, también se ha mencionado antes en el, en el plenario anterior. ¿no? Eh, yo creo que el alcance, es decir, la vuelta que pega al currículum, entendido como, como que la escuela tiene que volver a pensar eh, eh, dónde está eh, el, la situación en la que viven sus alumnos, el barrio en el, que, en el que está la situación y convertir y curricularizar ese análisis y esas propuestas y hacerlas currículum, por ejemplo, creo que es una cosa que todavía nos va a costar una, unos cuantos años poder hacerlo. Y en ese sentido, lo digo como para animar, ¿eh? que yo creo que por ahí eh, podría ir de alguna manera. Si no, nos vamos a quedar un poco, yo creo, como en, en el... No sé si habéis visto que el edificio Iberdrola de Alao tiene unos olivos preciosos, antiguos, pero no tiene ni un solo fruto, no tiene ni una sola oliva. Y son unos olivos centenarios, yo no me atrevo a decir cuánto, pero no sé qué han hecho, si los han injertado o qué. Entonces, tenemos que, que seguir trabajando para que se sigan dando fruto y para que nuestros alumnos sigan saliendo del sistema educativo hacia, hacia adelante. Creo que otra, y ligado al tema curricular, otro de los puntos es el, la, la tensión que tenemos entre lo que es el objetivo propedéutico y la comprensibilidad. Eh, también en las etapas no obligatorias, también en la universidad. Es decir, la comprensividad tiene que poder llegar a todas las etapas del sistema educativo y la escuela tiene que educar para la vida, tiene que educar para que nosotros podamos vivir y ser ciudadanos competentes, y las competencias también lo señalan. Y para finalizar esta primera parte, eh, yo creo que un reto es tender al equilibrio entre las medidas generales y las medidas específicas o extraordinarias de atención a la diversidad. Tendremos que tender a, a que... Trabajemos más en el tema de la, de la prevención y mucho menos en el tema paliativo, porque de cara a futuro yo creo que nos va, nos va a suponer pues, un ahorro. Gauri chico gu? Bai, eure itxegiten, tengo tu, a que do, bueno, eme, bensat, ¿Sí? bilbon. Eh... Ia dana esanda dago, o sea, egoera así hazi e, behar verdad, eta egoera diseña hoiek ejemplifica ejemplifikatu eta zabaldu egin Gimberdira, eta nik torrec lana lanak da dagoela, eta ejemplifica guztiak egon behar dira ondo Ginda inclusión inklusioren hildut, hildotik, eta hori lana da, eta lan hori hartu in behar da. Ad, adimen guztiak, capacidades, inteligencias, es que ordago dago beste gauza bat, baina bueno, Ordago, dago, gaurrez gara e, Diseño universal de aprendizaje, nicozitot emetik aurrera lan isugarria izango dugula, honen e, adibideak eta kurrikuluna entzertatzen, eta aurretik egin behar gauzak htxetik que egiteko, eta htxetik que egiteko eta aurretik egiteko kurrikuluna eta diseinua universala izan behar da, Eta gauza asko batzutan ez dira teknikoak. Errepikatu egingo dot. Gauza batzu dira pertsonalak. Bakoitzago mer da prest egiteko. Se eh eh oso ondo izan du Javierrek e, en duen bideoko mutilak. Hombre difícil, yo tan difícil no lo veo. Y e os estoy muy agradecido cuando lo hacéis. Yo tan difícil no lo veo, ¿no? ¿Nik uste hori bakoitza prestego behar da? ¿Zerremoten dut nik? ¿Zerremonal ba ¿Hori? O sea, kritikak jasoin behar dira. ¿Zergaitik ez? Ausartak izan, behar, ausartak izan eta jaso. Baina nik zerripintzen Ni hortik nahi dot. Nik hortik azikonaz, eta hortik jarraitzuko dot. eta Eta el carrisqueta ez bada tresna ez dago sereginik. Hau, Esanda da bella, denetarik esan da dagoia. E, formazioan, benetan, ni gustu tori, hori castechico formazioa, e, vuelta bat eman beharriako, hor agenda batzuk ipini behar gai batzuk, Es que claro, borondatez, borondatez, borondatez, hor agendan gausa gai batzuk ipini behar dira, eta hor ipini ikastetxeak horretan e, formatzen. Ze, igual eraldaketa, bestelan oso vestelan, izango da, hori da nire Carpenchua. Nos vamos a atar al PPT. Yo creo que… ¿eh? Bueno, ¿Algo más añadir a los retos que, hay, que has hay, añadido? Hay un cuadrico que igual se podía poner en, la, en, el, en el doc. Bueno, primero agradecer los aplausos. Está bien. bien. Eso que ha dicho antes Monzón, está bien. Hoy, en un WhatsApp que tenemos en la familia, mi hija pequeña, que es maestra, y da cosas de, de personas para responder a las necesidades educativas especiales, dice yuhu última charla como profesor y mi mujer, que ha contestado luego, dice: hazlo bien que ellos se lo merecen. Un profesional lo hace bien porque ellos se lo merecen, porque él tiene dignidad y tiene que hacerlo bien. Cualquier porquería no basta. Cualquier porquería no hace que las cosas cambien. Tenemos que hacerlo bien por dignidad, por profesionalidad. Bueno, eh, no llega el PowerPoint, pero lo digo. Hay, creo, algunas implicaciones legales hacia la mejora. Y ha salido ya, creo, que tiene que ponerse en marcha una ética ciudadana, una ética ciudadana, también profesional, pero ciudadana, que haga del sistema educativo, educación básica obligatoria, un buen camino… ...para responder a los derechos y a la educación de todos los ciudadanos. El sistema educativo obligatorio es un autobús que nos lleva a un punto de destino. Pero es que no se puede tirar a los niños por la ventana. El autobús se tiene que mejorar para que no caiga ni uno, para que todos empleen muy bien su tiempo. Dice, están contentos, dice, joder, a partir de contentos, tienen que estar muy bien, tienen que aprender mucho. Hay otro elemento que yo creo que es muy importante y es que el sistema educativo en el siglo XXI está centrado en dar respuesta a necesidades de la vida. Se dijo ayer en la diapositiva hacia la edad adulta, antes se llamaban aprendizajes funcionales, lo que aprendemos tiene que servir. A estas alturas de la vida, ¿vosotros creéis que es muy importante saber hacer raíces cúbicas? Porque yo aprendí a hacerlas de memoria. El triángulo de Tartaglia... Bueno, a mí me gustó eso y hice algunos años de exactas, pero es inútil para la vida como tantas otras cosas que se enseñan. En un seminario que yo estudié a la tarde se dijo pulir. El decreto dice pulir libros de textos. No hay que enseñar todo, no valen para nada la mitad de los contenidos, no valen absolutamente para nada, de verdad que no, solo mantienen la hegemonía social. Otro elemento que es muy importante, que no está bien logrado, pienso yo en los decretos, es no presentar respuestas etiquetadas. Yo necesitaré lo que necesite porque soy yo, no porque soy gafoso. Yo necesitaré lo que necesite porque soy yo, porque estoy aquí y aquí necesito que me pasen las diapositivas, un micrófono. Pero yo, en realidad, para hablar no necesito micrófono. Las necesidades son situacionales. Vosotros no habéis necesitado que nadie os midiera el culo al entrar, porque habían previsto que las sillas cupieran casi todos. En las escuelas no cabían gente con silla de ruedas, en Iberia, en Iberia, gente gordísima iba y cabía porque había pagado, porque tenía derecho. Respuestas situacionales. Otro elemento que creo que es muy importante es entender que el concepto de necesidades educativas especiales, que son, que emergen de la dialéctica individuo-medio, tienen que ver en su respuesta a la dinámica de situaciones. Y esto es un poco más amplio de explicar, pero, en realidad, si se pensara así, sería fácil actuar. Creo que el sistema educativo todavía, después de Ciberri-2020, tiene que ser más flexible. O sea, la gente puede hacer literatura de segundo y matemáticas de octavo, no pasa nada. Y alguien puede saber mucho de geografía y no saber nada de inglés, pues no pasa nada, no pasa nada. Si eso solo es para ser ciudadano, es para poder vivir, solo es para eso. Y no es todavía flexible. Hay que acreditar los, los, las competencias y los aprendizajes. Y el sistema educativo es una buena agencia de acreditación. Si fuera más flexible, la gente podría entrar y salir. Y eso tampoco todavía está logrado. Hay un elemento más que es aprender durante toda la vida. Y eso tampoco está logrado. En los decretos sí se dice, se piensa en eso, se dice, hombre, es que los alumnos deben ir aprendiendo a aprender toda la vida. Pero claro, se trata de hacer un sistema educativo que tenga dispositivos para hacer eso posible. Y eso es lo que todavía no tenemos. Creo que hay otro elemento que yo lo he dicho cada vez que puedo, pero con, poco, con muy poco éxito. Hay que hacer comisiones de ética educativa, porque hay prácticas que son horribles. Y ya está. Dice, no, es que yo soy así. Dice, pues eso te estoy diciendo, tú eres muy mal profesional. Como eso no se le puede decir a un profesional, no se le puede decir, tampoco se ha podido decir en sanidad, se hacen dictámenes que analizando situaciones reales se afean. Yo canto muy bien y me pongo a cantar jotas, pues claro, no doy una. Pero claro, si nadie me dice que está fatal, pues seguiré cantando fatal, atormentando a la gente. Igual, hay prácticas que son inaceptables en el siglo XXI. Hay que hacer comisiones de ética educativa que las afeen, que las afeen, que introduzcan con valor. Dentro del sistema educativo, orientaciones prácticas. Bueno, a mí me parece que hay que difundir la formación en competencias, que hay que formar a gente en competencias, que hay que gestionar democráticamente los sistemas, los equipos docentes que hagan respuestas adecuadas. Una respuesta inteligente no es una buena, no, no. Una respuesta inteligente es una respuesta adecuada a las situaciones. Así definió la inteligencia Binet en 1905. Eso era una respuesta inteligente, una respuesta que esté adecuada a situaciones. Y eso es lo que hace un docente, eso es lo que hace un profesional. Pero creo que hay que acompañar externamente las prácticas. La gente que lo intenta, que lo hace, tener un testigo externo que diga, joder, yo me doy cuenta que habéis cambiado, ayuda mucho ayuda mucho, alienta mucho. Y dos finales sobre competencias. En los decretos pienso que no se da suficiente peso a estos dos aspectos que voy a tratar de decir. Uno, los equipos de área. Toda la primaria se ordena en áreas. No sé por qué la primera en áreas y la secundaria en materias y al revés, pero se ordena la primaria en áreas y la secundaria en materias. Bueno, hay que dar mucha fuerza a los equipos de áreas de materias. Porque son esos equipos los que tienen que describir familias de situaciones y actividades de integración en, en la comprensión de los currículos de competencias. ¿eh? Y lo tienen que describir. Y tenemos que tener ejemplos. Yo tengo que saber que saludarme a la mañana es un ejemplo de vida social. Y si no lo sé y nadie me lo dice, pues nadie me lo ha dicho. Ese es un primer grupo y yo creo que hay otro que es importantísimo, estratégico, fundamental, que yo lo llevo diciendo siempre, pero sin éxito. Son los proyectos de aula. El aula es el grupo social de pertenencia de todos los alumnos y ese grupo social de pertenencia tiene un equipo docente liderado por el tutor. Ese equipo docente… Tiene que construir situaciones adecuadas, por lo tanto, inteligentes, para dar respuesta a las necesidades formativas de todos los alumnos. Ese equipo docente tiene que poder trabajar. Y eso significa tiempos, y eso significa posibilidades de reunión, y eso significa otra vida social en los centros, de manera que la gente, después de unos años de trabajo intenso en grupos, tenga ganas de seguir trabajando. Y eso es acompañamiento formativo. Yo hasta ahí tenía apuntado, pero... Bueno, ordua dalata, ingo dugu, pasau del PPT, eta ingo duguna, bakoitzari, nik eskatuko nioke, ba, eh, erronka batzuk aipatu dira, está, va ba, Minuto baten edo, bin minutotan, ze proposamen, Holan labur-labur, eh? zeiru itse jatzue, bai? Eta eskenengo diapositibara, Juan Gonaaz, parkatu, utziko dut, eskenengo eh, diapositibara, eta eskatuko nioke... Eh, Ea, lore, se eskatuko sinuenzuk, edo se proposatuko sinuen esanbota, es que o la mba patien, venga. Va a ulertse a hondo. Si berba la artiga en verba eguiñes, va a ulertse en madogu, ni yo da la en pájaros y flores. Es que, video, oida, espadugu lertse ondo zer dan dignidad duintasuna, ez duintas ¿Está aquí? O sea, es que, ezin besterik, beste proposo. Oso ondo, perfecto. vida. debida. Duintasuna. Denondako. Denontzako. Eta danok bakoitzak, bere almenien dauna. Eta esparru usatziak, askotik. Asko. Esparru, esparru askotatik. Eta ni sartzen naiz. Asko egin dezakegu bakoitzak bere lanpustutik. Eta danok itxin badugu bakoitzak, bere alegin guztiek, asko da. Asko. Nikuste, venga, nikuste... animo, ta venga, con la bandera danok, eh? Vale, vale. Baina, bueno, bueno, ni usted dut, e, duintasunean eta hemen, benetan zentralitatea hemen ipintzea, behar bada, herria be obetuko dau. ¿es? Eta hortik be, etorriko dira igual esparro askotako eraldaketak, etorrialdira. Duintasuna, zer da hori? Hori da, nenondako. Venga, Javi. Ligado a esto... Y, y, y muy sintéticamente, creo que tendríamos que impregnar y valorar en nuestro currículum espacios y contenidos de aprendizaje para la vida, que lo ha mencionado antes José Herra. Sí Y en ese sentido, yo pienso que la escuela es el espacio donde acompañamos proyectos de vida, la construcción de proyectos de vida, y eso es lo que lo, lo de, debería de guiar. ¿sí? No nos vale para nada un profesional, un abogado, un médico, si luego es una persona con la que no se puede hablar, no tiene un mínimo de empatía, y bueno, ya conocemos todas situaciones en esos casos eh, de sobra. ¿no? Eh, muy brevemente, yo soy corrector de selectividad en los últimos años, de lengua y literatura. Y una discusión que tuvimos este año los correctores de selectividad era sobre cómo, cómo valorábamos los criterios que teníamos. ¿no? Entonces había una persona muy interesada en, en la función con no, con no, no sé qué, lenguaje, en cognitiva del lenguaje, no sé qué tal. Y yo, un momento que ya le dije, mira, yo... Estos alumnos los cojo en primero de grado, de magisterio. Y yo quiero que lean, entiendan el texto y además sepan dar la opinión sobre el texto. Si saben si es una función eh, no sé qué del texto o lo otro, ¿eh? la verdad es que me da un poco igual. ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante para la vida? ¿Eh? ¿Qué es lo importante también para ser profesionales? ¿no? Y muy brevemente, creo que las familias y los jóvenes tienen que tomar parte también en el ámbito curricular, no solo organizar comedores. Me parece que eso es muy importante. Y pienso también que tendríamos de alguna manera que pensar las medidas de atención a la diversidad y especialmente las ACIS. Las ACIS es el protocolo que más se sigue en todos los centros. Parece la Constitución o la ley o no sé qué, porque lo seguimos todos a la para hablar de elaborarlo. Hay que volver a pensar las ACIS. Yo me parece que tenemos una oportunidad buenísima para en estos momentos poder darle una vuelta a lo que están suponiendo. Es la medida que yo creo que más se está implantando de alguna manera. Bueno, quizás la propuesta, pensarlas o superarlas. Bueno, sí. Bueno. Superarlas. Bueno, José Ramón, un minutito dos. Un minutito. Bueno, yo a la gente y a mis hijas, que tengo tres, les he dicho que tienen que ser felices. Eso es lo importante. Se ha dicho, pero es que es lo más importante, ser felices, vivir como ciudadanos en la escuela. Y es muy importante. Yo suelo brindar por la felicidad que tanto nos merecemos. Eso es muy importante. Creo que hay otra palabra que ha salido que es muy importante también, que es dignidad. En la Constitución Europea, en el primer borrador, aparecía esa palabra y se decía que era tener soportes para una vida digna. Eso era dignidad. Eso tenía que hacer la comunidad política. El sistema educativo es el primer soporte para una vida digna. Y recojo, para acabar, una frase de Dewey, John Dewey. Dijo que la escuela tiene que enseñar a vivir experiencias amortiguadas de la vida. Amortiguadas quiere decir que en la calle, si yo robo este vaso o robo este pisapapeles, quizá me corten la mano según dónde. En la escuela no podemos cortar la mano. Tenemos que decirle, no, chaval, eso no está bien, no lo robes siempre, procura que no te veamos. En fin, lo propio de una situación razonable. Y hacer... Tabla rasa, sobre todo, ser más justicieros que en la vida social. A veces es difícil con los maestros. Eh, le expulsan a un chaval que tiene derecho a estar en la escuela. No se puede hacer nada, ¿no? Tienes menos posibilidades que en el sistema jurídico ordinario, terrible, trágico. Experiencias amortiguadas de la vida. Y eso es hacer conductas inteligentes, los profesionales esos que somos el corazón del sistema. Bueno, una menos cinco, menos diez casi, una preguntita o dos, eh? Galdera bat, edo bi, eta Ainoa tuite herrian, zerbait, ze kontatzen de zu, labur, labur, bueno, betan, urru, etan bukatu behar de gu. Bueno, a ver, esta que es katu den hitza. Bye, segundo chovatés, saldo con